Las conclusiones de la sesión de reflexión en el CEIP eh, Pintor Laseiros después de implementar actividades contables en el aula son Las tablets y la tecnología son un medio. Lo más importante es planificar la tarea, es decir, el trabajo previo, distribución de roles, tiempos, uso de dispositivo. También es muy importante que los niños participen en el proceso de creación. No es tan importante, sin embargo, el número de dispositivos en el aula, sino la organización de la tarea. Antes de pensar en comprar dispositivos, es importante conocerlos y ver si nos aportan algo diferenciador.